Bueno, pues ya estamos en vivo. Ya estamos en vivo de todo color. ¿Qué Así tal? Así es. ¿Cómo estás? Les saludamos en este momento. Bien, gracias al Señor. Les saludamos, les saludamos sus amigos de siempre, Elida Madrigal de Cabazos y. Rafael Cabazos. Bueno, pues el se tema. Sean bendecidos de parte de nuestro Dios. El tema de hoy va a ser cortito, va a ser simplemente una reflexión. Una reflexión. Eh, así es. Creo que es bueno estar reflexionando Amén, amén así qué, es. qué es lo que está pasando en nuestras vidas, qué es lo que está pasando en nuestros días, qué es lo que está pasando en el mundo el día de hoy. Y ¿qué, ¿Qué está pasando? Eh, como nos decía el presidente Jocudán allá en México. Hoy, hoy, hoy, hoy, hoy, el día de hoy. hoy, el día de hoy. ¿Qué está pasando en el mundo el día de hoy? Bueno, eh, pues. Miren, eh, cosas. cuando somos viendo una fuente como esa, o sea, como esta, ¿verdad? Una fuentecita eh, que, que está ahí, natural de la naturaleza, bien bonito. Que, que no parece ese chorrito uh -huh. y hemos estado viendo algunos uh, documentales de la escasez del agua exacto eh, sí. cómo nos hace falta el agua pero cuánto la estamos cuidando exacto eh, ahí, ahí el detalle eh, eh, ahí está el detalle verdad ok entonces ¿Qué es lo que tenemos que hacer eh, entonces nosotros como, como seres humanos? Reflexionar, pensar. Así pensar. es. Eh, ¿Cómo está el mundo ahorita hablando globalmente? Pues guerras, confusión, muerte, mucho crimen, Desastres naturales. mucha violencia. Eh, y pues... Eh, eso es algo que, que tenemos que cuidar nosotros. Nosotros. No, no esperamos los, que, que alguien más venga a hacerlo por nosotros. Seres humanos, todos. Sino que nosotros mismos tenemos que hacerlo. Amén, amén, así ¿Por qué? Es. Porque si nosotros mismos no lo hacemos, pues ¿quién, lo va ¿quién a hacer? más lo va a hacer? Claro. Hacerlo? Entonces, así es. Tenemos que cuidar. Lo, lo que está pasando tenemos que cuidar lo que está sucediendo Así es, así el, es entonces lo que Dios nos ha dado. Por eso el, el tema de hoy Es pues, un momento de reflexión Un momento de reflexión, momento sí, de reflexión. ¿no? Eh, ¿por, ¿Por qué? Porque necesitamos reflexionar Tenemos que enseñarnos a, a reflexionar eh, Así es Tenemos mm. que meditar para eh, meditar a, hacer las cosas cada vez mejor mejor así cada es vez mejor así y, es. y miren vamos a ver ahí un pasaje bíblico ahí en mateo 5 14 16 uh -huh. así es ok nos dice así eh, vosotros sois la luz del mundo uh -huh. una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder ok vamos tantito despacito Empieza diciendo... Cambiar. No, vosotros. ¿Quiénes, quiénes Vos, somos? Okay. ¿quiénes, ¿Quiénes son vosotros? Nosotros. Nosotros mismos. Claro, claro. No, no, no nos referimos a aquí a Erida y Rafael Cavazos, no Nosotros no, no, no, somos todos. A, al ser humano. Todos, ¿verdad? todos nosotros. Okay. Así es. Nosotros, pues bueno, los que tenemos el conocimiento de Dios. Los que tenemos, claro, los que tenemos el conocimiento. Eh, eh, Amén. Exacto. Porque los que no tienen conocimiento pues, no, no pueden eh, estar en, en, en no, la jugada. No, no no ¿verdad? la responsabilidad es nosotros, los que hemos creído en el Señor, el pueblo del Señor. Amén. Exacto. <coughs> Entonces, Así no, es. Eso es para, para una reflexión, nada más. Ok. Eh, nosotros soy la luz del mundo, o sea, nosotros... Una eh, ciudad... Una, ¿Una ciudad asentada? Sobre bien. un monte. No se puede esconder. Entonces, Pero nosotros no, no nos podemos <coughs> esconder porque Dios nos está observando. Dios nos está viendo. Claro. Dios está viendo toda nuestra actitud, nuestra, nuestra actitud, condición. Así es. Todo lo que hacemos bien, todo lo que hacemos mal y todo lo que estamos haciendo peor. Amén. Así es. Todo lo sabemos. Así es. Así es. Pero ¿sabes qué? Me gusta eh, ponernos a, a reflexionar. Uh -huh. ¿Hasta dónde pensamos hoy? Uh -huh. Hoy. Hoy, ¿hasta dónde pensamos que Dios sí quiere que tú, que yo y que todo el mundo podamos estar en, en esa actitud de conexión con él? En, en esa conexión con Él, amén. Así es. ¿Hasta dónde has pensado tú que tú también tienes el mismo derecho y la misma obligación de estar en conexión con el Señor? No que tengas una religión como lo hemos dicho muchas veces sí, no, en otros no, videos. No, no sino una relación. Una relación. Amén. Y cuando hablamos de una relación es que tengamos esa comunión con esa Dios. Esa comunión, esa conexión. ¿Y con qué Dios. mejor manera que con su palabra? Amén. Si no Así se ha la palabra, tampoco <coughs> nos va a servir. Entonces, Así es. Vamos a terminar aquí. Okay. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almohud, sino sobre el candelero. Okay. Es, es, aquí nos está poniendo como un ejemplo esa es actitud sí. que debemos de ser nosotros, como esa luz que se enciende y que se pone en la parte Arriba. alta. Arriba. Uh -huh. Para que pueda alumbrar. Y que alumbre a todos los que están en casa. Pues si ponemos la luz abajo de la mesa, pues no, no ayuda. Ahí no ayuda. No ayuda pero si lo pueden en el techo <coughs> o en una pared alta eh, entonces si sí así a es claro ok si alumbre vuestra luz delante de así que alumbre, alumbre vuestra luz nuestra luz nuestra, luz, nuestra luz tu luz nuestra luz la luz de nosotros la luz de ustedes uh -huh. entonces pero ¿qué, qué pasa si nosotros no estamos haciendo lo que sí debiéramos de hacer Así es. Ese es el problema. Ahí está el detalle. Wow, ahí está el detalle, como decía <risa> mi compadre cantivo Sí. Pues, ¿d -d ¿Dónde está el detalle entonces? En el que tú, yo y todos nosotros tenemos que ponernos pues, bien abusadillos. Sí, las pilas. Eh, bueno, dicho de <risa> otra manera. Sí, sí, claro. Así como hablamos los chavos. Entonces, si no nos ponemos las pilas. Pues se nos está yendo el, eh, eh, como dicen también los muchachos, el, el mono. Sí. Se nos está yendo sí. la, la idea, se nos está yendo el propósito. Entonces, es bien importante que tú, yo y todos nosotros, pues que tengamos las piedras bien puestas. Así es, así es. Estar siempre, pues pensando, reflexionando, ver en qué podemos uh, ayudar a, para todo aquel que no conoce del Señor, porque Exacto. ese es el propósito. Porque mucha gente sí tiene religión. Pero de cuál, ¿cuál religión? Bueno, en este mundo hay tantísimas religiones que nos quedamos sorprendidos de la cantidad de religiones que existen. Y no vamos a hablar de ninguna en particular. Sino de la relación personal con Dios. Sí. No hablando de religión, no. sino de relación. Relación, amén. De relación. Relación. Entonces, por así ejemplo, es. cuando yo me casé con esa mujer, mi relación con ella empezó y ya ha durado hasta aquí. Amén, así es. Y esperamos en el Señor que sea hasta que Él nos llame. Amén. Amén, así es. Pero esa relación es. tiene que ser así, así uh -huh. de, de, de fuerte, de sólida. Siempre. Ahorita tenemos, tenemos que ser recién casados. Eh, <risa> bueno, solamente mira. que son cincuenta y... Unos poquitos. No, 50, ¿pero son? 56. ¿eh? Poquitos. Ya, ya, ya casi 56 <risa> años. Entonces, así imagínense, para poder durar 56 años de casados. Tiene que ser una relación fuerte. sí Así debe ser nuestra relación con Dios. Amén. Una relación fuerte para que Él pueda enviar su bendición sobre nuestras Amén. vidas. Amén. Aleluya, y sobre Dios. nuestro así pueblo. Es, así okay. es. Entonces. Sí, así alumbre vuestra ¿Así luz. Así alumbre Nuestra luz. luz delante de los hombres. Uh -huh. ¿Para, ¿Para qué? Para que vean nuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos Ok, para Así. que vean nuestras o buenas obras, si sí, no estamos haciendo buenas obras, pues a mí no, no me preocupa que sepan cuántos años tenemos de casados. Ah, no, no, no, claro que no. Al contrario, me, me da gusto, me da placer saber que usted pueda saber cuántos años tenemos de casados. ¿Por qué? Porque ya los matrimonios ya no duran como, como el nuestro. Sí. Sí. Y sí. aquí estamos y todavía vamos de frente. ¿Y cuántos años tenemos en el Señor? Es también, también muchos años, ¿verdad? Entonces, así es, así es. Pero fue una relación que empezó y duró casi siete años. Así Hasta es. que esa mujer me dijo, oye, ¿cuándo? Pues, pues bueno, pues de una vez. Sí, pues es que tú te fuiste muy lejos de mi pueblo. Bueno. Entonces, mi amado, nosotros estamos tratando de reflexionar, tratando de meter en tu mente y en tu corazón cuál es el plan que tú tienes con Dios y qué plan tiene Dios contigo. Vamos a decir directamente contigo, como lo tiene con nosotros, Así es. como lo tiene con toda la humanidad. Y con todos los que le, le, le están buscando. Amén, así es. Los que no le buscan, pues, pues, ¿cómo puede tener una relación con Dios? Sí, ¿no? No, no y, puede ser posible. Y es tan importante. No puede estar casado con una mujer con, con la que nunca te has casado. Claro. Entonces, así la relación es como estar casados con Dios. Y que amén. Él sea nuestro sostén. Así es. Y que Él amén, nos lleve, y. Amén, y, y nos enseñe a vivir la vida que él quiere que vivamos así ah, es, eh, agrada, amén y vamos a estar haciendo eso cortito y queremos hacer más videos como este, sí, cortitos y medio para que no se cansen sí vamos a orar uh -huh. y si tú tienes algún algo por lo que, que nosotros tengamos que orar por ti sí. pones en el video ahí abajo Así es, petición. correcto Si tú nos pones una petición Vamos a hacerlo uh -huh. Ok, entonces Pero yo en ese momento yo quiero que, que oremos Y, y aquí en, en, y, en este O sea O sea es o o 4 6 que, que nos dice, dice Mi pueblo fue destruido Porque le faltó conocimiento Por cuanto Desechaste el conocimiento Yo te echaré del sacerdocio, y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos. Qué tremendo, qué tremendo, eh, tremendo mensaje. Entonces, si para ti la palabra de Dios no existe, existe tu religión, pero, sí. la, pero la palabra de Dios no existe, y no, tú no la estás viviendo, tú no uh -huh. la estás apreciando, ya andas, ya andas mal. Así es. Así sí, es. sí, podrás tener tu religión, te la respetamos. Pero eso no tiene nada que ver con que no te la respetemos. Tu claro. relación con Dios es totalmente diferente. Así es, así es. O sea, tu relación Definitivamente. con Dios. Es tú y Dios, con religión o sea, sin religión. Así ¿Cómo está tu relación con Dios? Eso es lo importante. Exactamente. ¿Cómo está tu relación? Entonces vamos a orar para que Dios... Te dé la iluminación. ¿Quieres que oremos por ti? Vamos a orar. Adelante. Padre, le adoramos Adelante. le bendecimos, nombre, le honramos padre. y le glorificamos. Sí, Señor. Honra, gloria alabanza. Anhelamos señor, dar, Señor, un mensaje simple, sencillo. Cristo, maravilloso, de que todo el mundo señor. le necesitamos, Señor. Gracias, Señor, por su gran Todo el mundo. Su grande misericordia, Padre. Ayúdenos a entender y a sí, comprender, Señor. señor. Denos la revelación que requerimos y que necesitamos y deseo, para hacer señor. su perfecta voluntad. Sí, Señor. Porque queremos estar en tu camino. Jesús. Para que un día, Señor, cuando usted venga por tu iglesia o nos llame a su presencia, sí, que verdaderamente podamos estar con usted? Sí, Señor, así sea Padre eterno. Porque el hecho de morir no significa que ya nos, nos lleva esto sí, al cielo. Sí, Señor. Oh, no, hay un pasaje ahí de, en Apocalipsis que nos dice sí. que el que no fue encontrado en el libro de la vida va a ser lanzado al lago de fuego. Así y todos los que se mueren sin tener el conocimiento de Dios y no hicieron la, lo bueno, no van a estar en el cielo. Eso es definitivo. Así es. Más que todas las personas que se mueren, la las queremos mandar siempre al cielo. Ya se, fue, ya se fue con Dios. No, no, lo siento lo siento, lo siento, lo siento, lo siento lo siento, así no es. es así no es así la escritura es clara y por eso tenemos que aprenderla Amén, amén, así es. y tenemos que hacer la perfecta voluntad de Dios que el Señor nos dé la luz la, la sabiduría, mi amado, mi amada para que podamos entrar en el en conocimiento perfecto Señor. de Dios para así poder estar con Él a su honra, sí, para su honra, para su gloria y para su alabanza en Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Sí, amén. amén. Amén, amén, amén. Amén. Y amén. Así es. Pues Dios me les bendiga. Eh, queremos que, que usted también entienda y comprenda esa situación. No porque alguien se muere y ya se fue con Dios. Sí, no, no. No, no, no, no. no se equivoque. Ni lo piensa así porque Hay que se está equivocando. Al Señor, antes que todas las Tienes cosas. que estar en su palabra, en, en el conocimiento y lo tenemos que tener en nuestro corazón. Así es. Así, es. Buscar primeramente la, la el reino de Dios y su justicia y todas las cosas serán añadidas. El Señor es grande y maravilloso y únicamente le, le instamos a que piense, medite, reflexione en el Señor. Y siempre eh, con el propósito de, de ayudar a otras personas que no conocen todavía del Señor. Que vengan a su a su conocimiento. Amén, así es. Eh, entonces ese es, el, ese es el propósito. Así eh, es. qué tanto fruto, que tanto fruto tenemos para el Señor. Así es. Pues bueno, ya nos vamos así con seis minutos y medio. Y hasta aquí vamos a llegar con, con este video. Así eh, es. Pero vamos a continuar, vamos a continuar haciendo más, más videos. Y esperamos dar una buena enseñanza para la gloria del Padre en Cristo Amén, cruzoso. así es, bendiciones. bendiciones. Dios les bendiga grandemente.